Hola, te saluda de nuevo tu amigo el coach Iván José con una de las cápsulas Coaching para Triunfar. El día de hoy tengo para ti 7 tips acerca de cómo mejorar y aumentar el amor propio. Ese amor propio que es tan necesario muchas veces porque la vida, bueno, nos va a poner... Un reto tremendo todos los días si puede, así que es muy importante que nosotros mismos tengamos el amor suficiente para sobreponernos ante las situaciones difíciles y salir siempre adelante. Bueno, el primero de ellos es permanecer atentos a nuestros deseos, a nuestras emociones y a nuestros pensamientos. ¿Cuántas veces algo se nos empieza a complicar y nos empezamos a desacreditar? Empezamos a, a criticarnos, a juzgarnos y a maltratarnos mentalmente y eso obviamente causa que nuestras emociones y nuestros sentimientos hacia nosotros mismos dejen de ser tan, tan gratos, ¿no? Y empieza entonces este ciclo negativo en el cual vamos cayendo y que nos vamos dejando de querer y que nos vamos empezando a castigar a nosotros mismos sin ninguna necesidad, ¿no crees? Entonces lo más importante es que primero sepamos cómo nos estamos sintiendo y qué es lo que estamos pensando. Por eso es tan importante cuando empezamos a sentir una angustia o algo así, que controlemos nuestros pensamientos, que digamos... ah Aquí viene una situación difícil, aquí hay algo de tensión, necesito controlarme, necesito evitar regañarme, necesito evitar juzgarme, al contrario, decirme, ok, las cosas no están bien, eso no quiere decir que esto va a ser siempre, esto no quiere decir que yo soy esta situación, este problema. Esto es sumamente valioso para evitar que tengamos problemas de autoestima, ¿sabes? El segundo tip que te quiero dar es, haz aquello que necesitas hacer, no lo que deseas hacer. Y esto puede parecer a, a lo mejor contradictorio si lo pensamos, pero ¿cuántas veces no decimos? Mmm, bueno, lo dejo para después. Ah, bueno, no es tan importante. Ey, ojo, mucho ojo con esto. Es muy importante que nosotros seamos capaces de cumplir con todas y cada una de nuestras necesidades. Si nosotros no hacemos lo que necesitamos hacer en ese momento, vamos a caer en un descrédito hacia nosotros mismos, vamos a empezar a facilitarnos el decir, híjole, es que luego no lo hago, ah, es que no, no soy capaz, es que no siempre puedo. Ahí ahí es donde empieza el claro que puedo, el sí puedo más adelante, el tengo que echarle ganas. Es justamente cuando nosotros decidimos hacer lo que necesitamos por encima de lo que deseamos hacer. Tercer tip. Cuida tu apariencia, tu salud y tu propio bienestar. A veces nos da mucha flojera inclusive hasta vestirnos bien, hasta vestirnos con ropa bonita, a lo mejor peinarnos a veces hay días que decimos, no, hoy sí no se me antoja nada, pero cuando nos vemos al espejo y vemos esa eh, figura desaliñada, este, hasta inclusive, no sé, cabizbajos o, o encorvada a la espalda, lo, lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos es que no estamos en nuestro mejor momento y eso obviamente repercute muchas veces en la disposición que tenemos para hacer las cosas, ¿no? Entonces es bien, bien importante que nos cuidemos todo el tiempo, que procuremos vernos siempre bien y no para nadie más, solo para nosotros mismos. Eso es bien, bien, bien importante. El cuarto consejo que te quiero dar esta tarde es establece límites y aprende a decir no. Es muy, muy, muy común que cuando alguien nos pide algo nos, nos empecemos a sentir con esta presión, con, con, con la angustia de, híjole, si le digo que no, después ya no me va a pedir o a lo mejor después ya no va a querer dar, pero sabes algo, es bien, bien importante aprender que primero también podemos ponernos nosotros, que nuestras necesidades no van por debajo de las de nadie más, si tú en este momento necesitas un tiempo para ti, para tus cosas, es bien válido decir, disculpa, en este momento no lo puedo hacer, en este momento no. Te lo puedo hacer después, puedo ayudarte cuando yo ya haya cubierto mi necesidad y con muchísimo gusto estoy a tus órdenes, pero en este momento no. El quinto consejo que tengo para ti es aléjate de las personas tóxicas. Es muy, muy fácil contagiarnos de negatividad, es muy fácil contagiarnos de tristeza, pero muchas veces no es necesario. ¿Cuántas veces no te ha pasado que vienes tú encontrándote con alguien y esta persona está molesta o está... En una mala situación y empieza con las quejas, empieza con las críticas, empieza con... Tú sabes, con todas estas cosas negativas que son muy fáciles de ser contagiadas, ¿no? De que nosotros empecemos, ah, sí, tienes razón. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando nosotros ya nos vamos, nos, nos separamos de esta persona tóxica nos quedamos con toda esa toxicidad dentro de nosotros, seguimos quejándonos, seguimos estando tristes, ya no es algo que fue de alguien más, sino que ya lo hicimos nuestro. Y esto obviamente es remediable si cuando sentimos que alguien está en un estado no agradable, en un estado tóxico, en ese momento decimos, ¿sabes qué? Permíteme tantito, tengo que hacer algo muy importante, al ratito regreso contigo y ya sea que volvamos después cuando a lo mejor se le pasó este malestar... O en alguna otra ocasión cuando ya no tenga... O nosotros no tengamos esta susceptibilidad. Cuando nosotros estemos un poco más fortalecidos en cuanto a nuestras emociones. Esto también ayuda mucho a que nosotros nos recordemos constantemente que somos mejores. Que somos no mejores que la otra persona, sino mejores que la situación. ¿eh? Es muy importante, recuérdalo. Sexto tip. Perdónate. ¿Cuántas veces no ha pasado que has cometido un error y luego te lo estás recordando y recordando y lo machacas y lo machacas en ti y no sales de ahí y sigues manteniendo este estado de tristeza, este estado de no soy capaz, este estado de ya fallé una vez y lo volveré a hacer y ¿por qué? porque no nos podemos decir, Ey, alto hasta aquí, está bien, está bien equivocarse, hay que aprender el error y hay que seguir adelante y hay que volver a intentar, nunca rendirnos. Pero es muy importante el primer paso. Ok, sí, cometí un error. Ey, sí, estuvo muy, muy feo lo que pasó. Pero no tengo por qué seguir viviendo y no tengo por qué arrastrar la culpa toda la vida. Si es, estoy segurísimo de que yo cometí el error... Pero de aquí en adelante me voy a fijar mucho más porque yo soy mucho más. Es lo más importante. Perdónate porque tú eres mucho más. Y finalmente encuentra y sigue tu propósito. Si nosotros estamos esperando y reaccionando a lo que los demás hagan o digan y que nos hagan y que nos digan, nunca vamos a ser nosotros felices, nunca vamos a estar plenos. Si en cambio nosotros sabemos lo que queremos, sabemos cómo llegar a conseguir aquellas cosas que deseamos, no hay nadie ni nada que nos pueda decir que no, que no podemos, que no sabemos, que no queremos. Hay personas que muy sutilmente nos dicen, no, tú no quieres eso. Pero ¿sabes una cosa? Sí, sí quieres, si puedes, y por eso lo vas a lograr. Estos son mis siete consejos para mejorar tu amor propio esta tarde. Te agradezco mucho que estés aquí viéndome. Por favor, comparte esto para que más gente le sirva. Dale like. Me encantará conocer tus comentarios. Escríbelos aquí en la sección de comentarios, por favor. Y nos vemos el próximo capítulo de Coaching para Triunfar. Y recuerda, soy tu amigo, el coach Iván José. Y ayudo a las personas inteligentes y creativas como tú a que alcancen sus más grandes objetivos a través de hábitos y rutinas que los hacen invencibles.